Hola amigos, yo soy Loera64, bienvenidos a una edición más de Fifásticos al Desnudo. Yo soy Cerecero y vamos a tener lo mejor del cierre de fichajes europeos. La hermosísima Liga MX. Y después de fallar un penal y 100 memes después, la salida de Chicharito del Manchester United. ¡Comenzamos! Esa es la canción que le dedica Cristiano Ronaldo al gol porque lleva muchos, muchos minutos sin verlo y ya lo extraña. Sí, no es para menos. El inicio de Liga Española que ha tenido ha sido el peor de su carrera y con dos jornadas sin anotar. Sí, después de mil intentos de chilena, después, eh, James Rodríguez en la jornada 2 anota dos golazos y uno de ellos de chilena, imagínate. No, y golazo todavía la paró y se aventó ahí un reguilete hermoso. Y no sé si esto significa el fin de la carrera de Ronaldo. Eh, algo similar me recuerda a Germán Villa, este, aquel de eh, contención de la América. El pulmón biónico, Villa. El pulmón biónico, ese fue el declive. Ojalá no sea para ti, CR7. Aguas, mano. Bueno, amigos, ahora vamos a mostrarles la imagen gráfica de Chicharito en su paso con el manju. Bueno, sí, su regreso del manju, ¿no? En su regreso al manju, por favor, discreción a nuestro público. Y esta es la versión y la visión de Bangal. Bueno, pues eh, sí, efectivamente Todo se vino eh, a la borda después de este partido de Champions Donde Chicharito falló opciones clarísimas de gol Y además le pusieron ahí un plátano Y se resbaló horrible tirando el penal <risa> Bueno, sí, después de esto eh, Yo creo que este lo agarró a su carro Se lo llevó al bosque, y le dijo Chicharito, eres libre, corre <risa> Y este, bueno, salió la noticia de que Chicharito ya era libre Y ahora es el nuevo jugador del Bayern Y va a estar jugando con Robin, con Lewandowski bueno. No, no, no ese el Bayern el, el Bayern Leverkusen Ah. El de las aspirinas ¿El malo? El malo Bueno, eso no tiene nada de malo Pero eh, cabe, cabe mencionar que le dicen el cruz azul alemán a este Bayern Que tiene desde 1990 y no sé qué sin ser campeón Y vamos a ver qué puede hacer Chicharito Le en el dorsal número 7, ya no el 14 Y ojalá regrese su sofato goleador ¡Ojalá, Chicha! Sí, cuando estaba en el ¿cómo se llama? En Real Madrid le decían Chicha Dios Y ahora le dicen Chicha Adiós <risa> <risa> ¡Qué buen meme! En Liga MX pues impresionante León, Pumas también, Uf, con una muy buena campaña, me estoy vomitando. Hasta arriba, ¿no? Están hasta arriba y el América igual ya está repuntando. Sí, ya le sigue el América por ahí, en la punta, en las alturas. Y bueno, otra semana más de trabajo para Nacho Ambris. Qué padre, ¿no? Qué bueno, sí, otro plato de <risa> sí, Por ahí se escapa y hasta es el nuevo técnico de la selección, ¿no? Aguas, aguas, nada más que no le crezca el bigote porque yo creo que si no, si lo contratan. Y, y bueno, pues en la parte de abajo sigo oliendo como a Chiva Quemada, pero ya no tanto, porque ganaron... ¿Y qué más lo era? Pues el Tuca Ferretti, eh, su, su equipo, el Tigres, lo despide con una goleada y, Pero bueno, va a seguir regresando, ¿no? A Tigres eh, Va a regresar a Tigres, eh, Guiñac jugó bastante bien Igual los Valdito Martínez, partidos muy interesantes eh, Repuntando igual Emanuel eh, Manuel Villa eh, como líder de goleo en el Querétaro este, Pues a ver qué, qué nos depara esta Liga MX ¡Liga MX! Y bueno, es hora de hablar de FIFA 16 si eres amante de foot, esto te va a encantar. En sus redes sociales, EA Sports está lanzando un conteo hacia el mejor jugador de foot 16, empezando desde el número 50. Así que no te pierdas quién va a ser el mejor jugador el día de lanzamiento de FIFA 16. Bueno, y si ya te mueres de ganas por estrenar el nuevo FIFA 16, pues buenas noticias, ya va a salir la demo el 8 de septiembre. ¡A huevo! <risa> y ahora vamos a darle la vuelta... ...al mundo... ...del deporte. Raúl Jiménez acapara las portadas en Portugal Después de su debut con el Benfica Anota un golazo de cabeza Que ayudó a que su equipo empatara después de ganar el partido Sí, golazo Y bueno, en redes sociales Tronquiquín se nos calentó Y dijo que sí, que iba a ser una marca difícil de superar Ya que le anotó cuatro goles Está cabrón, cuatro, cuatro goles está Va cabrón Va a estar cabrón que, que lo cabrón. Superen, eh. Messi fue elegido el mejor jugador de Europa ¿Le dieron el trofeo de la UEFA o cómo se llama esa madre? Eh, pues es un cuerpo, ¿no? Así raro Qué Padre Pinche <risa> Primera vez que la Juventus pierde dos juegos al hilo en el inicio de la Serie A. Tecatito va al Porto y firmó contrato por cinco años. También la June fue contratado pero él va a préstamo con opción a compra. Y los dos fueron recibidos muy bien en Twitter. En la cuenta oficial del Porto les pusieron welcome. Welcome. <risa> Llega De Gea al Real Madrid y Keylor Navas va a dejar Oye, al equipo. No, Keylor no lo digas, este acabo de hablar con Florentino. No llegaron los papeles, güey. No llegaron, ¿No los, llegaron papeles? los papeles. ¿Pero cómo? No, no llegaron los papeles. ¿No se cerró? La nota, wey. Noticia de último minuto: De Gea no llega al Madrid y Keylor Navas se queda con el equipo. Qué feo. Uniforme de Pumas entre los mejores 50 del mundo, según una página de deportes de internet. <risa> <risa> no, no te rías, güey. No es broma. Ah, ¿no? Entre los mejores 50. Puta